Buenas tardes José, eh, yo se lo agradecido por el espacio que me das en Poder, Medios y Miedos programa para resolver tus preguntas. ¿Qué está pasando con esto del dólar para los exportadores, por favor? Bueno, en primer lugar hay que establecer que los exportadores han tenido reuniones en el pasado con el Banco Central. De hecho, el, las pérdidas que han tenido los exportadores en los 36 días en Santa Cruz, no solamente exportadores truceños, sino exportadores de todo el país, han hecho buscar medidas como ir recuperando eh, los recursos que han ido dejando de percibir ¿no? nuestros estos exportadores. Y se ha visto una manera conveniente de que si traen estos recursos, ellos se benefician en términos de eh, un un pago por el Banco Central vía Banco Unión, donde se compense, pero en la banda, ¿no? Porque el tipo de cambio hay que establecer tiene 6.86, 6.96. Entonces, en ese rango puede jugar el tipo de cambio. Eh, no es cierto que esto es una devaluación, pero una devaluación implicaría que está saliendo eh, fuera de ese, de ese rango, ¿verdad? Y entiendo que lo que se ha explicado el día de ayer En ese acuerdo que ha mostrado el, el se, ha, se ha hecho público Entre el Banco Central y el Banco Unión Es que se hace esto dentro de la banda no Perfecto eh, ¿En cuánto se les compraba el dólar? ¿Y en cuánto se les va a comprar? A los exportadores bueno, el, Lo que yo entiendo es que hay Cuando traen estos recursos Los bancos, digamos, les ofrecen un... 6.93, 6.94, entonces eh, no porque estén lejos del 6.86 alguien puede decir que ha habido una devaluación, ¿no? Entonces en todos estos 11 años donde ha estado en esos límites ha habido devaluación, ¿eh? O alguien podría afirmar eso, es una cuestión ilógica, ¿verdad? Lo que están queriendo eh, señalar y meter como un miedo eh, de que eh, acercarse a la banda es una devaluación y no es así. Perfecto. Eh... Otra de las cosas que escuché es se quiere incentivar a los exportadores porque se necesita aumentar las reservas, entonces se les va a pagar un poco más por el dólar. Este es un tema de conveniencia porque son los exportadores los que han venido a estas reuniones y han explicado su solicitud de buscar maneras de que sea, haya recursos adicionales para ellos. Entonces... Eh, el banco central ha visto una oportunidad también y es una manera también de reforzar las reservas. O sea, no es un tema eh, explícitamente de una parte, ¿no? Entonces, han, hay exportadores que están que pueden recuperar el espacio y las ganancias perdidas, obviamente eh, buscando este tipo de diferenciales y ofertas que se pueda hacer. Entonces, ministro, esto es un pedido. ¿Los propios exportadores lo habían pedido? En las reuniones que han tenido con el Banco Central lo han planteado. Perfecto. Eh, ¿Y cuáles serán los resultados de la aplicación de esto? ¿Qué beneficios obtendrá el país de hacer esto, de comprarles a ellos a 6.96? Bueno, los beneficios son buenos en términos de que muchos de los costes que ellos eh, tienen por a veces eh, traer estos recursos y, y y que eh, no les eh, retribuyen como tal vez ellos esperan, ahora sí van a ser retribuidos ¿verdad? Eh, ese espacio de ganancia, ¿no? Y eh, no te olvides que esto es como el capital de trabajo que tienen los exportadores. Entonces, eso va a estar eh, eh, temporalmente, eh, seguramente en el Banco Central, y cuando lo necesiten igual lo van a utilizar. O sea que tampoco es porque con eso vamos a estocar reservas, ¿no? O sea, no es un tema... O sea, no tiene de... nada que ver con eso de aumentar reservas. Tiene, eh, en, el, en el plazo donde dejen estos recursos, sí van a estar ahí las reservas eh, con ese valor, pero obviamente como esto es como un capital de trabajo que tienen los exportadores, porque también importan insumos para seguir su parte productiva, todos lo hacen de una manera más económica o más beneficiosa para ellos. Y cuando ellos importen y quieran comprar dólares, ¿ellos compran dólares? No. Claro, también lo hacen, entonces... ¿Van a tener para... alguna ventaja en la compra? Eh, no, No. simplemente en la, en, en la venta, ¿no? Okay. Eh, pero eso ya es un ahorro de recursos para ellos. Perfecto. Eh, otra cosa que escucho, y, y que siempre es bueno que yo se las pueda preguntar, eh, lo que pasa, dicen, es que eh, ha llegado a su fin el modelo. Ya este modelo no resiste más y es tiempo de que el gobierno pueda sincerarse con la gente. Eh, lo escucho con atención y también con incredulidad, porque siempre cuando yo los entrevisto a quienes dicen eso, les digo, son 15 años que te escucho que vas anunciando que la cosa se rompe, y mira, y no se rompe, y siempre dicen, no, es que es el otro año, es este año. ¿Qué hay con respecto a eso de que se agotó el modelo? Bueno, si se hubiera agotado el modelo... Eh... Bolivia no podría haber resistido a, la, a los embates y a los efectos negativos de la guerra entre Rusia y Ucrania. No podríamos haber seguido disminuyendo la pobreza ni la desigualdad. Entonces, obviamente hay gente interesada en que eh, eh, el modelo como tal, digamos, fracase. ¿no? Pero nosotros vamos a seguir... Eh, Generando el tipo de políticas, el tipo de medidas para que la mayor cantidad de personas en Bolivia Pueda beneficiarse en términos de bienestar, redistribución del ingreso, disminución de la pobreza Y obviamente eh, lo que tratan de implementar es lo que se llama profecías autocumplidas Es decir, eh, vaticinar algo para que la gente sienta miedo, actúe por miedo Y traten de confirmar su profecía o su predicción y obviamente ese es el trabajo que han ido haciendo por 15 años, como tú lo has señalado. bien eh, ¿Hay algún riesgo, y esto ya tiene que ver con la gente común que nos está escuchando ahorita, de que el tipo de cambio se pueda modificar en las próximas semanas o meses? Siempre he respondido a esa pregunta diciendo, cuando vemos ciertas condiciones, por el momento nosotros no hemos visto condiciones para modificar el tipo de cambio. Y si tendríamos que hacerlo, vamos a anunciar de una manera responsable y en, la, en las condiciones que tenga que saberlo el pueblo boliviano. Eh, ¿Algo que se esté Pero, considerando? Por, no, en este momento no, porque el Banco Central está haciendo sus pagos regularmente, eh, los bancos vienen o tienen sus recursos, el servicio de la deuda se paga regularmente, también el abastecimiento de gasolina y diésel y todos los eh, pagos que hay que realizar con divisas están siendo realizadas de manera regular. Ok, no se ha pensado. Lo que pasa es que usted sabe, ministro, por ejemplo, cada semana hay un rumor que dicen no va a haber gasolina. Y todo el mundo va a los surtidores y al otro día aparece la gasolina, pero ya la gente hizo muchas colas. Y me explicaba el presidente de YPFB, Claro, si la gente dice no va a haber gasolina, el que tiene su tanque y tiene previsto cargar dentro de siete días, va y carga ese día. Entonces se le agotan la gasolina antes y puede ser que falte un día, medio día, dos días, pero normalmente vuelve a aparecer la gasolina. Lo mismo uno escucha, ya lo van a mover el dólar, ya lo van a mover el dólar, pero ¿hace cuánto que no se mueve el dólar en Bolivia? Bueno, eh, desde el año 2011 que no está... Eh, o sea, el tipo de cambio se ha mantenido en la misma paridad, ¿no? De 6.96 a la venta y 6.86 para la compra. Sí. ¿En cuanto habrá estado el, el peso argentino? No sé si recuerda el 2011, pero el peso argentino hubo un momento en que estaba más o menos como el boliviano, y ahorita está en un poco más de 3.80 por dólar el peso argentino, y nosotros seguimos en menos de 7 por dólar. Ahora, hay un elemento que hay que considerar aquí, estimado José. Por ejemplo, si hay en este momento un banco solvente, pero alguien mete un ruido, un rumor de que este banco no tiene los recursos, va a quebrar, definitivamente lo van a hacer quebrar. ¿Por qué? Porque todo el mundo puede ir a sacar por ese rumor y esa desconfianza los recursos. Entonces, hay ciertas... Eh, eh, actividades o movimientos de ciertos eh, analistas, periodistas, y que tratan de generar estos estos rumores ¿no? con mala intención y mal, mal, mal fundados. Entonces, queremos también nosotros ser en ese sentido eh, reflexivos en que se está eh, con este tipo de campaña que le hemos venido eh, viendo desde hace mucho tiempo atrás y nosotros aquí estamos eh, haciendo el trabajo para que la economía boliviana siga saliendo adelante después de dos golpes muy duros la pandemia, el gobierno transitorio que manejó mal la economía y los efectos negativos de la guerra en Rusia y Ucrania entonces eh, definitivamente en la política hay gente que no tiene vergüenza ni tiene tampoco miedo para... Y meter este tipo de rumores como la semana pasada un periodista no sé si es periodista, decía que no hay gasolina y se terminó y gasolinazo ¿Y, ¿y qué ha dicho ese periodista del rumor que ha metido y que era infundado? no ha dicho nadie nada entonces de esta manera se va generando obviamente un ambiente de, de incertidumbre pero generado, construido a través de este tipo de, de rumores que no, no ha mostrado la prueba. ¿no? Ahora le pregunto esto, ¿ese tipo de rumores son inofensivos o causan nomás algún efecto negativo en el país? Causa porque ahí la gente te empieza a hacer filas, te empieza a generar un todo un cambio en la logística de la dotación de los propios estaciones de servicio, claro que causa daño. Claro, no es... Pero esa es la finalidad, eso es lo que quieren lograr. Eh, las reservas han ido al, al diablo, al demonio, es otra cosa que se escucha. Bueno, el nivel de reservas es de 3.800 millones y... y... ¿Qué es lo que se dice? Está menos de 500, está en 500. ¿Eso qué es? ¿La, la, ¿En físico? No, lo que se habla es de la composición ¿no? que tienen las reservas. O sea, hay dex, hay... eh... Hay oro, oro monetario, ¿no? Y hay lo que son divisas, lo que está en euros, lo que está en dólares. Y se refieren a eso, que la cantidad de divisas no está o han disminuido, está por debajo de los 700 millones y que con eso no nos va a alcanzar ya para... Y hay que considerar que hay un flujo de export que es el flujo natural y genuino para ir comprando las importaciones. Yo Pabolín ya no ha dejado de exportar, ¿no? Ahora, el total de reservas, ¿cuánto es ahorita? 3.800 millones. Entonces entiendo que son 3.100 en oro y 700 más o menos en, en, en, en divisas. En divisas, eh, eh, no, es, o sea, 700, lo que tú dices, sí, compuesto en DEX y oro en, en los otros componentes. Ok. ¿Y este nivel qué dice con respecto a parámetros que son aceptables? Lo que se habla es de que el nivel de reservas, no no no dice si tienes divisas o DEX o oro, el nivel de reservas tiene que ser eh, un nivel que al menos te dé para tres meses de importación. Y cumpliendo con la métrica de los eh, de considerar los 3,800, eh, es coherente con esa definición de tres meses de importación. Perfecto. Eh, ¿Se va a monetizar el oro? Ahí, eh, este es un tema que se viene desde hace dos años, eh, con una propuesta de norma que se ha ido modificando en función de ciertas observaciones de ciertos actores. No es una medida que le hemos colocado de desesperada, digamos, la anterior semana o hace un mes atrás. Esto se está tratando hace mucho tiempo ya en la Asamblea y creo que por responsabilidad es importante que, como lo hacen otros bancos centrales. No sé si es posible que puedas apreciar, eh, José. Ah, pongamos en plena, por favor. Vamos en plena, por favor. Tal vez es muy tupida la letra, pero... Sí, está si tupida, eh, explíquelo, por favor. Yo te, yo te lo paso ahí. Ya. Perú tiene la posibilidad de comprar, vender oro y su tiene en su banco central todas esas atribuciones. Uruguay también, incluso su director es el que hace... Eh, tiene esas prerrogativas En Paraguay también el directorio del Banco Central Puede comprar, vender y eh, Ignorar el oro En Chile de la misma manera En Argentina, similar Ecuador También lo hace Colombia, Venezuela y El Salvador Tienen las mismas atribuciones De comprar y vender oro Aquí te muestro otra eh, una gráfica Del año 2021 ¿Cuántos bancos centrales compraron oro Y cuántos vendieron? el 2022 aquí hay una cantidad de bancos centrales que vendieron 16 toneladas, otros oh, perdón, 91 toneladas, otros 44 toneladas eh, a lo largo del año 2022 y otros que compraron. O sea que esta es una actividad normal y rutinaria que hacen los bancos centrales. Entonces, eh, es eh, realmente... No comprensible que muchos eh, eh, actores o algunos legisladores consideren que esto es una, es una idea inusual que nos hemos inventado nosotros como para eh, gestionar eh, el buen manejo de las reservas internacionales. Este, otra cosa que escucho, ministro, Bolivia está emitiendo bonos. Eso quiere decir que nos estamos quedando sin plata y estamos emitiendo bonos que más o menos de alguna forma... ...como dando a entender que... ...estamos quebrados y tenemos que emitir bonos... ...porque no tenemos plata... ...entonces claro, yo siempre... ...que escucho este tipo de cosas... Eh, ...antes de dar crédito... ...o darle un enfoque a la gente... ...yo me voy un poquito y averiguo... ...digamos qué pasa en otras partes... ...te acabo de pasar dos fotos ahí... ...y estaba viendo por ejemplo... ...que el Tesoro Estadounidense el año pasado... ...emitió bonos por un valor de... ...98 mil millones de dólares... Eso fue el 3 de agosto del año pasado. Y estaba viendo que Francia emitió por primera vez un bono verde ligado a la inflación. ¿Los tenés ahí? Y ese fue por 4, 4 mil millones de euros. ¿Emitir bonos es señal de que el país se fue al demonio o es algo normal en la economía? Pero en todo lo contrario, si un país se fue al demonio, ¿quién va a comprar sus bonos? Exacto imposible, es al revés más bien cuando los el país explíquele a la gente la... qué es emitir un bono, por favor, para que la gente entienda ya, emitir un bono es dar a cambio de recursos que hoy día te entregan, un pago en, en distintos eh, periodos de tiempo que pueden ser periódicos o bien definidos que tienen un pago del, y del capital y del interés un cupón, ¿no? Este este cupón es el que eh, paga tanto capital como interés. Entonces, esto periódicamente se va otorgando a los inversores que quieren recibir un, unos montos fijos en determinadas fechas, tanto de, de la devolución de su capital y también de los intereses. Entonces esto los países lo hacen, los bancos lo hacen, Pemex de México ha hecho hace un par de semanas una emisión por más o menos 1.500 millones de dólares. Entonces esto es una actividad también rutinaria y normal de quienes quieren obtener recursos y de los que quieren con sus recursos ganar también un rendimiento. Entonces Bolivia... Ha vuelto el año pasado a los mercados de capitales, ha obtenido 850 millones y hoy está evaluando las condiciones para volver a salir a los mercados de capital internacionales porque tenemos distintas fuentes de financiamiento. ¿Cuánto bonos por cuánto se analiza ahora? Mil millones. Mil millones. Hasta dos mil millones. Voy a poner un y ejemplo para no, la gente. Digamos. Por eso. Poder, a, lo que a, podemos, ve, voy por a poner este mismo. ejemplo. Tengo este Mira. papelito. Este es mi bono. Este es mi bono, aquí lo muestro. Este es mi bono. Aquí habemos siete personas. Yo les digo, si me dan 100 dólares cada uno, yo les doy un papelito cada uno y yo les voy a devolver en un año 110 dólares. ¿Quiénes quieren? Si ellos confían en mí, me dicen, claro, yo te doy 100 dólares, Tomás, y vos me devolvés 110. Y si no confiaran en mí, pues no me los compran, nada. vos nunca nos vas a devolver los 100 dólares. Eso es... ¿Tener confianza o no para poner un bono? Exactamente. Lo que hace el país es emitir estos estos bonos que tienen cupones, que te entregan ese rendimiento más la devolución del capital. Entonces, si los inversores desean comprar por un valor de mil, mil, quinientos millones, esa es la demanda de ellos y nosotros ofreceríamos, pero hay que ver... Si sí, el rendimiento que ellos están exigiendo nos da a nosotros para cumplir también a lo largo de los años donde tenemos que devolver esto, nos da realmente para hacerlo. Eso también tenemos que entonces, evaluar. Entonces, emitir nadie un bono. Se puede endeudar a una tasa que no va a poder pagar también. Emitir un bono es prestarse plata de la gente o de otros agentes económicos que no sean los bancos, digamos. Sí, son de inversores internacionales, okay. gente que tiene exceso de liquidez en los mercados okay. de capitales y que quieren ganar un rendimiento, ¿no? Y lo hacen eh, en términos del de rendimiento que quieren obtener, eh, evaluando también el riesgo al que se someten y en función a eso demanda una cierta cantidad de, de bonos y nosotros, si estamos de acuerdo con esa tasa y el plazo y las condiciones, también lo ofrecemos y se llega a transar, como lo hicimos el año pasado, ¿no? Perfecto. ¿Las empresas privadas emiten bonos en Estados Unidos, por ejemplo, de manera normal? Sí, eso es. Eh, eh, hay muchas empresas que se fondean eh, a través de la emisión de bonos. Aquí adentro también hay bancos que la emisión de bonos, bonos subordinados, así se llama, dentro del sistema del, de la bolsa de valores. O sea, son maneras que eh, son a veces más rápidas, y más baratas, dependiendo de, de los plazos y de las condiciones y de las exigencias que pueda tener eh, las características de la emisión. Entonces, esto es una forma habitual de, de fondearse, así se llama, de obtener recursos. M de mire lo que voy a y... mostrar, mire lo que ah. voy a mostrar, Poné en la pantalla, eh, es así lo que te mandé. Dice, ¿no te lo mandé completo? Ahí está, ahí está completo, yo no lo veía por el negro. ¿Por qué Apple emite una deuda si tiene 231 mil 500 millones de dólares en caja? Dice, o sea, una empresa mega importante, mega exitosa, igual emite, digamos, porque tiene determinadas necesidades, ¿correcto? Sí, pero también porque hay perspectivas de negocio. Por ejemplo, puede ser que este tema del litio a los inversores les dé confianza de decir, bueno, Bolivia ya ha firmado con un socio y eh, la producción empezará el 2024 y van a tener recursos importantes, vale la pena adquirir estos bonos, podrán decir o harán su evaluación no por la cantidad efectivamente de dinero que tiene ahorita, sino por la proyección de ingresos que la economía o esa empresa o ese actor económico puede generar. Perfecto, cierro con esto, ministro eh, la inflación de Bolivia, en cuanto se prevé que esté este año, y eso nos pone en qué posición en Sudamérica. Tenemos la proyección de estar con un 3,29% de tasa de inflación en la presente gestión de 2023, y eh, por los datos que hemos visto estamos con la, la, una de las inflaciones más bajas de Sudamérica. ¿Cuánto y fue la inflación este el año pasado? Terminamos con 3,12 Perfecto, es decir, no no es que no. Lo que cambió el año pasado Más o menos va a cambiar este año Va a estar similar a, al grito más, pero va a estar eh, En términos eh, Controlables, digamos, cuando La tasa de inflación ya sobrepasa El 6, 7% ahí Ya se vuelve preocupante Porque merme el poder de compra del dinero Y eso... ¿Cuánto, la inflación, eh, ¿cuánto fue el año pasado en Argentina? recuerda no terminaron con un tema de 97% de inflación. Ok. En Chile creo que llegaron a los dos dígitos, ¿no? Sí, estuvo por el 2,5-13%. Ok, aquí en tres. Le pregunto, crecimiento de Bolivia para el 2023, ¿en cuánto se prevé que llegue al final del año? ¿Y esto en qué posición nos ubicaría en Sudamérica? Estamos con una proyección de 4,86. Estaríamos con esa tasa entre los, las tres economías de mayor crecimiento de ¿Y por qué si yo escucho a un líder político pienso que la economía está en el en el bombo? Estamos entre los tres con mejor crecimiento y entre los que tienen más baja inflación. Nosotros lo que hemos eh, hecho es objetivamente aplicar un modelo que nos ha permitido tener estabilidad de precios, pues, eh, tener crecimiento y mejorar las condiciones de eh, recaudaciones tributarias. Si me permites mostrarte a ver, este cuadrito, nosotros hemos llegado a tener 58.668 millones de bolivianos en recaudación. Mira, es la recaudación más alta que la economía logrado de la memoria que se tiene hasta el 2016, o sea, es una de las recaudaciones más altas desde el 2016 que ha tenido la economía boliviana y eso es porque muchos sectores han ido recuperando y podríamos haber tenido más si no hubiéramos tenido el paro de los 36 días, ¿eh? podría haber sido mucho mejor el resultado pero bueno, ahí hay los elementos políticos que ya conoces y todo el mundo conoce pero que podrían habernos, si nos hubiéramos evitado ese, ese rodeo innecesario, tener un, una mejor eh, Performance y funcionamiento de la economía. Bueno, le agradezco, Ministro, que nos hubiera atendido y que hubiera respondido. Siempre procuro que la gente tenga información que sea verídica y que sea confiable y contrastable además con los hechos. Así que le agradezco mucho ¿ver? por el contacto. Yo se le agradecido, José, y un saludo a toda tu que esté bien. audiencia y radioaudiencia. ¿eh? Muchas gracias. Gracias. Mejor de primera mano. Usted su fortuna. ¿La tiene en bolivianos o en dólares? En ambas, por cierto. Si...